Hoy en el Arte de Cuidarte vamos a ver cómo hacer un desodorante natural. Necesitaremos usar bicarbonato, aceite de coco, aceite esencial, un recipiente para la mezcla, cuchara y palito de madera y un frasco. Haremos 5 cucharadas de bicarbonato. Añadimos otras 3 cucharadas de aceite de coco y 5 gotas de aceite de lavanda. Removeremos todo con un palito de madera, es importante no utilizar metal. Habrá que removerlo hasta que el aceite de coco se vaya derritiendo y se mezcle bien con el bicarbonato. Cuando tenga esta textura lo meteremos en un frasco. Al principio tendrá esta textura totalmente líquida, por eso hay que dejarlo reposar y ya lo podremos aplicar con normalidad, una vez que haya endurecido y este sería el resultado